No te atrevas a cargar esa cruz Si te levantas Es que si te levantas O oh, si te levantas Chontrucho tu ministerio No te atrevas a cargar esa cruz ¿Quién se atreve a cargar esa cruz? ¿Quién se atreve? Si te levantas, no te atrevas a cargar esa cruz. Si te levantas, sabes que yo no voy a correr. No voy a correr. Un hombre como yo, lleno de canción, lleno de que tú decides levantarte siempre va a venir algo para derrumbarte es que si te levantas saco tu familia es que tú te levantes saco tu salud si te levantas truncho tu ministerio no te atrevas a cargar esa cruz si te levantas Se le olvida Satanás Es que no andamos solo Con nosotros anda Jehová Si te levantas Es que si te levantas Si te levantas Truncho tu ministerio No te atrevas a Satanás, Esta cruz Pero sigue a Unción, lleno, lleno de, de valor, valor, lleno, lleno de, de poder, poder. Yo no voy a correr, no voy a correr. un hombre como yo, lleno de la unción, lleno de